representante del Distrito 25, me siento sumamente orgulloso y honrado de que este equipo nos haya representado quedando campeón del Dallas, del Dallas Exposures. Down, chau down. Ustedes son una prueba fehaciente de que el deporte es la herramienta y un instrumento sumamente importante para el desarrollo de nuestra sociedad. Les exhorto a que mantengan firmes y utilicen la disciplina que brinda el deporte para seguir cosechando éxitos cuenten con este servidor y reciban este humilde homenaje a sus logros y a su trayectoria. Dios los bendiga siempre. Un abrazo. Cuando vemos a jóvenes que con tanto esmero compromiso y dedicación hacen verdad un, un gran esfuerzo para representar en primer lugar a su pueblo o su ciudad, en este caso a Ponce y luego a Puerto Rico, pues, nos tiene que llenar de gran orgullo. En Ponce, este, hay talento que necesitamos. Lo más importante es eso, es apoyar este, esta generación, una generación distinta, diferente, pero con mucho cariño. <música>